El Centro de Interpretación de Zaurejas pasa a manos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. La Consejería de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la labor de educación ambiental del Centro de Interpretación de Zaurejas en el Parque Natural del Alto Tajo. Hugo Morán agradecía la colaboración entre administraciones... ...que da como resultado la nueva gestión con este acuerdo... ...del Centro de Interpretación de Zaurejas, ...una de las puertas al alto tajo. Motivo de satisfacción, la firma de un convenio... ...entre la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha... El Ministerio de Medio Ambiente, perdón, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en este caso en la representación de la Confederación Hidrográfica del, del Tajo, para poner en valor uno de los elementos que mejor identifican esta tierra, que es la, la cabecera del río Tajo. Un convenio que traduce en último término la capacidad de cooperación entre las administraciones para preservar el capital natural, que es probablemente el capital que las generaciones de hoy pueden legar en las mejores condiciones posibles a las generaciones venideras. Eso somos, en este momento, probablemente uno de los países que representa, con, con yo creo, los mejores valores de la preservación del, de la biodiversidad en un contexto en el cual a nivel global, la preocupación por la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad está convirtiéndose en un eje que agrupa la reivindicación del conjunto de la sociedad y yo creo que esta voluntad que hoy se manifiesta de compromiso, de cooperación entre las administraciones, donde la administración local, la administración autonómica y la administración del Estado comparten ese mismo objetivo, creo que es motivo de, de satisfacción. José Luis Escudero, durante la firma de este acuerdo de colaboración, agradecía a la Confederación Hidrográfica del Tajo su implicación en esta labor de educación ambiental en este centro de interpretación, que además su aportación hará que se pueda mantener todo el año abierto. En el Parque Natural del Alto Tajo tenemos hasta siete espacios de información, cuatro centros de información contando con este del río Tajo en Zaurejas, así como siete puntos de información. Y lo que hacemos es suscribir hoy un convenio que nos va a permitir, como digo, esta colaboración institucional para reforzar ...toda la labor en materia de educación ambiental, es decir, atraer más visitantes... ...y hacer que estos visitantes puedan conocer a través de este centro de interpretación... ...los valores singulares que atesora el Alto Tajo, su riqueza de flora, de fauna... ...pero que también sirvan los centros de interpretación y que sirva este parque natural... ...y por tanto esta colaboración para seguir dinamizando zonas en rurales, en definitiva para generar también eh, prosperidad y empleo en esta comarca. Nos va a permitir eh, abrir este centro de interpretación, bueno, pues eh, a lo largo eh, de todo el año y, como digo, intensificar la labor de educación ambiental que en él se desarrolla. Para que se hagan una idea, unos 40.000 visitantes eh, se acercaron hasta el Parque Natural del Alto Tajo eh, el año eh, pasado. Por tanto, insisto que estos centros de, de interpretación son eh, fundamentales. En la jornada de educación ambiental celebrada hoy han participado junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez.